Muy buenas tardes a todos, empresa, a misa, a misa, a los ser, soy economista de la Constitución de la Universidad de Patrícula de Perú. En esta ocasión tengo el agrado de presentarles eh, una breve descripción de mi documento de investigación titulado Modelando la volatilidad de los retrocesos de comoros, un análisis y comparación empírica de modelos GARS y de volatilidad. En primer lugar, quisiera compartir la motivación que llevó a formar este documento. Eh, si uno revisa mi información pública, la dinámica de la volatilidad de los tratados de comodidad, eh, uno puede verificar que esta dinámica no tiene una tendencia a la baja y también presenta salvos muy similares a los vistos de cada clase. Todo eso es a pesar del de amplio desarrollo que los tratados de comodidad han experimentado. Desde una perspectiva de gestión de riesgos, eh, son tiene implicaciones relevantes en países primarios exportadores. Eh, por otro lado, para abordar el estudio y la volatilidad, la literatura usa, ha usado ampliamente modelos de la familia Garch y modelos de la familia de la familia No obstante, eh, trabajos que comparen ambas familias continúan siglos. En ese sentido, nuestro documento busca comparar siete modelos Garch ampliamente usados en la literatura versus siete modelos de volatilidad o casita con las mismas Esto ha aplicado a los retropos diarios de commodities relevantes en la ganancias fortales de países de subarrenta. Todo esto se realiza mediante un enfoque analítico. Dentro de los principales resultados de su trabajo de investigación eh, está que los modelos de volatilidad o casita, en general son superiores a sus ganas más claros. Por otro lado, y la incorporación de saldos aleatorios dentro de la especificación de los modelos TASH y SB, suelen ser beneficiosos para los tipos. No obstante, ese beneficio suele ser mayor en el caso de los modelos TASH. Eh, otro hallazgo es eh, la evidencia de efectos de en todos los comodities analizados, eh, encontrándose un en efecto de BRASH en el oro en la A modo de conclusión y de, de propuestas de política económica, eh, los modelos de volatilidad sobráctica suelen estar superiores a los modelos eh, No obstante, que tomar en cuenta que su implementación eh, es mucho más rigurosa, tanto a nivel práctico como a nivel computacional. Por otro lado, eh, aquellos países que ¿no? eh, eh, deben diseñar esto de primeros vocadores de diseñar una estrategia para mitigar los riesgos que generan la volatilidad o los incrementos de la volatilidad del proyecto y más probablemente.